Soy Maribel Palacios Bocanegra, auxiliar de investigación del Instituto Sinchi, Subsea, Mitúa UPES, y yo siembro un árbol para la vida, para crecer y nunca envejecer.